vueltas por aquí, como allá, como andamos siempre, hemos descubierto a la Joan Baez Zamorana. Vais a ver, vais a ver qué propuesta más curiosa. El que baile, bule... hit Las vueltas que da el mundo válgame el cielo, ay ay ay. Válgame el cielo. Las vueltas que da el mundo salada y ole, cuerpo salado, déjate querer. Las vueltas que da Nos hace mucha ilusión tener a gente nueva, después de tantos grupos que ha salido por el programa siempre descubrimos a alguien y hemos descubierto a Lucía Gonzalo, Lucía Gonzalo, a quien yo le he llamado la Joan Baez Zamorana por una propuesta muy curiosa que trae. a Lucía. Hola, ¿qué tal? Háblanos de tu vida, preséntate. Bueno, pues me llamo Lucía Gonzalo y de soy de Zamora, Bueno, nací en Logroño, pero me considero Zamorana porque llevo aquí 15 años, o sea, ya como si fuera de aquí. Y nada, eh, toco la guitarra eléctrica y, y canto. También de vez en cuando toco el banjo como instrumento así más acústico y el ukelele muy de vez en cuando. Y, y nada, mi estilo cuento un poco mi estilo de música. Eh, como tú dices, soy una Joan Baez porque básicamente suelo cantar canciones de cantautor. También tengo algunas canciones propias. Me gusta también mucho eh, cantar ponerle música a poemas. ...le he puesto música a bastantes poemas de, de autores de aquí, de poetas de Zamora... ...como León Felipe, Claudio Rodríguez y de vez en cuando... Eh, ...sobre todo canto fados, es algo curioso, can, fados con guitarra eléctrica... ...con guitarra <risa> eléctrica... ...sí, sí, y, y nada, y música folk, sobre todo también... ...o sea, bastante completo por lo que vemos... ¿no? ...sí, es sí, ...amplio, sí. abanico... ...o sea que igual compones la música para, para poemas... Pero en este momento lo que estamos viendo en el programa es una propuesta un poco diferente. Sí. Estás haciendo una música tradicional. Claro. Con guitarra eléctrica. Sí, a mí desde pequeña eh, mis padres me ponían discos de Joaquín Díaz en el coche y me encantaban. Eh, entonces, además, eh, complemento con mis estudios de musicología que me encanta, bueno, me encanta la musicología, y, y allí escucho muchísima mus, muchísima música folk. Y dije, ¿por qué no hago mis propias versiones de canciones como, como eso, canciones de aquí, de Zamora, o de, no sé, de Soria? <ríe> y, y no sé. Me, ¿Y me estudiamos psicología ¿en, en qué universidad? En la Universidad Complutense de Madrid. ¿Vives en Madrid habitualmente, entre semana? Eh, voy cada 15 días. Como estoy terminando, solo tengo una asignatura. Joder. Y entonces me busqué aquí las prácticas en el Museo Etnográfico, también porque tiene una buena fonoteca y también me ayuda como, como músico a, yo qué sé, cojo un disco de Viver Memento y me lo pongo y digo, joder, qué, qué guay esto, me molaría como, hacer una canción. ¿no? Estás aquí como un niño Sí, en, sí, eh, en un sí, me encanta, me encanta. Y después seguimos hablando con ella. Se nos ha añadido aquí a, a la tertulia Ana. Hola Ana, tu cara me suena. Sí, un poquito. Yo creo que toca en algún grupo más de Zamora y que ha salido alguna vez en el programa. Puede ser. Unas cuantas veces ya. Sí, tocó con Santarén Folk y también tocó con Molofolk, que por cierto no hemos salido todavía, pero. ¿Qué esperamos? Nos tocará, nos tocará. Bueno, pues ya lo estamos organizando Molofolk. Molofolk. Bueno, pues sí. saldrá, saldréis y volverás a salir. ¿no? ¿Estamos? Ya como una profesional. Ana, que es clarinetista, toca sí. la flauta también. toco la flauta más por afición, porque de siempre me gustó, pero como aquí en Zamora, en el conservatorio, no existe esa especialidad, pues tuve que buscarme algo similar y el clarinete se parece mucho. Aparte, bueno, un gran descubrimiento porque me encanta también, así que las dos cosas. Y que te ganas la vida con él. Sí, doy, soy profesora en la Escuela de la Banda de Música de Zamora y... Y luego pues toco con, con quien me va llamando, Soy un poco... en este caso con Lucía? <risa> en este caso con Lucía, que es un placer para mí poder tocar con ella porque es una artista alucinante. ¿Y lo vuestro ha sido un encuentro casual? Sí, nos hemos juntado un poco a través de Mubaza, que es una asociación de grupos zamoranos que hay aquí, ...que se mueve mucho y ha hecho que nos reunamos todos los, los músicos que hay en Zamora... ...y nos conozcamos y podamos con esto hacer colaboraciones... ...y en este caso pues conociste a Lucía... ...conocí a Lucía, bueno yo ya la había visto actuar y me había encandilado... ...porque es una propuesta bastante diferente... ...y no es, no es muy común ver aquí en Zamora una chica que sale sola... ...toca, canta y encima metiendo efectos y todo... ...y me pareció tan curioso que... ...desde el principio quise quise, quise conocerla... ...y se nos dio y, y así estamos. Sí, pero ya es muy poco tiempo tocando juntas. Sí, como un mes, sí, ¿Un mes? Sé. Bueno, esto tiene buena pinta... ...supongo que tenéis intención de seguir. Sí, sí, sí, ojalá que sí. Sí, sí siempre que... ...bueno, háblalo. Ya le comenté algún proyecto que, que tengo en mente... ...y me ha dicho que encantadísima... Bueno, pues si... es, muy, ...es muy fácil trabajar con Ana... ...yo le llevo una canción... ...y ella me empieza a decir... ...pues aquí quedaría bien que parases... ...y meto yo una melodía... O, ...o cambiar aquí el ritmo de repente... ...para que quede más... ...más fluido... ...pues ahí las tenéis un mes... ...llevan juntas nada más... ...las criaturas... ...y fijaros qué bien lo hacen... ...nos espera algo bueno... Están un mes juntas y ya van haciendo cosas así de bonitas. Espero que sigáis, ¿verdad, Lucía? Sí, sí. sí ya le comenté proyectos personales que tengo y ella encantadísima de, de contar que, conmigo. Que trabajéis muy bien juntas. ¿no? Sí, sí. Además, tenemos el mismo gusto musical. Siempre le digo, ah, mira, escucha a esta artista que me encanta y me, y me dice, ah, pues podemos hacer esta canción convertirla en algo eso con los pedales ponerle un efecto eco por ejemplo tenemos íbamos a tocar un, otra canción que se llama yo me enamoré del aire y queríamos hacer una propuesta diferente a lo que normalmente se escucha es una canción sefardita y queríamos ponerle un poco más de, de sonido ambiente ponerle un pedal eco un octavador así de repente que es no sé como una iglesia experimental, <risa> Curioso. experimental. de lo que has tocado hoy ...háblanos un poco de las tres... ...pues hemos escogido dos canciones de aquí de, de Zamora... ...una se llama El bolero de algodre... ...que claro, es la canción... Muy, muy, ...muy personal... ...cuando fui, fui a Múnich hace dos meses... Eh, ...y la toqué... ...y mucha gente me preguntaba... ...me decía... ...ah, es una canción árabe tal... ...suena muy... ...tiene un sonido muy árabe... ...y yo me quedaba en plan... ...¿árabe? ...puede ser porque en la península siempre ha habido... ...es una mezcla de culturas muy, muy interesante... Y también me preguntaban, ¿y por qué se llama bolero, si no suena bolero? <risa> no sé, son preguntas que, que son verdad, que ¿por qué se llama bolero? Bueno, hay, hay quien dice que, que es una canción de origen árabe, o por lo sí. se habla de, del baile, no sé, sí, mm. no sé hasta dónde será cierto o no. Claro, y, no. y después, Dime Ramo Verde, hemos tocado una canción de, de Sanabria, de Puebla de Sanabria, concretamente, que la recogió el etnomusicólogo Joaquín Díaz, y... Y bueno, y por último una canción sefardita, que esa la añadí hace poco al repertorio y fue gracias a Ana porque le dije, ojo, quiero meter una canción así sefardita porque me encanta la música sefardita, incluso he hecho trabajos de música sefardita en, en musicología <risa> y, y metimos esta de Yo me acodero, se llama. Lucía. ¿Tienes Facebook? ¿Tienes página web? ¿Tienes algún sitio donde podamos sí, claro, encontrarte? Tengo... Sí, vídeos en YouTube algo. Sí, sí. En YouTube si buscáis Lucía Gonzalo Ibáñez, ya os sale. Y en Facebook igual y, y ya está. Twitter no tengo, <risa> porque es que eso de escribir pocas palabras no, <risa> no me gusta. No te va a previar. Yo subo vídeos, por eso YouTube sí. <risa> y Facebook también. Pues ahí la tenéis, Lucía Gonzalo y Ana que no sé si algún día son Lucía y Ana o, o, o Luciana, no lo sé. Luciana. <risa> no. Bueno, ahí las tenemos, a ver, vamos a ver qué pasa en el futuro y, y, y en qué deriva esto. Eso es.